Eh, ahora tenemos una eh, exposición muy especial eh, de Trirene eh, para finalizar la clase de hoy y finalizar también, es el broche de oro de eh, la luna en las doce casas y en los doce signos. Esta vez, entonces, lo que toca es luna. En, eh, en casa 12 en los 12 signos y para eso Trirene eh, ya Brian dice me retiro compañeros abrazos gracias a todos eh, para eso Trirene preparó un maravilloso pero maravilloso powerpoint que yo voy a estar compartiendo eh, así que eh, vamos de una vez a eso. Eh, Déjenme ver cuál es. Es ese. Y, Trirene, ¿estás lista? Perfecto, lista. Entonces, eh, le doy a ver. No, voy a tener que entrar. Está. la cámara apagada puede ser Es que no, no tengo cámara, mi laptop no le funciona el teclado principal y entonces la cámara no funciona, por eso fue que hice la presentación. Si tuviese teléfono, bueno, con el teléfono, pero lamentablemente no pueden ver mi bello rostro. <ríe> ok, bueno. Vamos a empezar. Eh, yo hablaré sobre la luna en la casa 12, en todos los signos. Y me voy a basar en las palabras clave para las diferentes interpretaciones, ¿no? Eh, las cuales les mandaré en el trabajo para que ustedes mismos hagan sus propias interpretaciones también. Primero que todo, hablaré de los elementos principales involucrados, como lo son la casa 12 y la luna. Y luego los voy a unir todos los elementos a cada signo. Okay. Trirene, eh, anda avisándome para ir cambiando las, eh, eh, ¿cómo se llama? Las diapositivas. Eh, las diapositivas, ¿sí? Yo okay. cierro el micrófono, así no te interrumpo más. Chévere. Entonces, ahorita vamos a ver la luna, sería la siguiente diapositiva. Y cabe destacar que la luna es un planeta benéfico. Y es en ella donde buscamos la seguridad y la satisfacción emocional y una sensación de bienestar. Generalmente su lado positivo es la búsqueda de la seguridad emocional, una zona de confort, el inconsciente, las emociones, sensibilidad receptiva, empatías, unión, amor incondicional, protección, nutrición, contención, Hábitos relacionados y relaciones muy cercanas, ¿no? Y en la parte negativa, ella es inestable, tendemos a ser reactivos, fluctuantes, cambios repentinos, vulnerables, apego al pasado, melancolías, y apego a lo cómodo, la manipulación emocional y la pereza. En la siguiente diapositiva, vamos a ver que la casa 12... Es una casa caliente y muy maléfica. Es la casa de las pruebas, las dificultades, los sacrificios y limitaciones inconscientes. Secretos, cosas ocultas, habilidades ocultas. Aislamiento, actividades aisladas. Es el aprendizaje espiritual. Allí veremos la aceptación, entrega y el sacrificio. También tendemos al autosabotaje, conductas autodestructivas. Los enemigos ocultos, circunstancias fuera de lo control, posición de vulnerabilidad. Tenemos sufrimiento, penas, peligro, la muerte, el destierro, exilios. Se presenta el karma, el castigo y consecuencias de acciones pasadas. Están los encierros, enfermedades crónicas y circunstancias en el embarazo de la madre. En la siguiente diapositiva. Vamos a unir estos dos elementos como son la luna en la casa 12. Salvo si las personas tienen una familia de profesiones médicas o abogados, psicólogos o religiosos, nacer con la luna en la casa 12 indica una ausencia de la madre por motivos de salud o situaciones físicas o psicológicas. Por esa razón, la persona se ha criado en otras imágenes de madre, que puede ser mujeres más o menos desconocidas o una tía paterna. Tenemos energías de agua por partida doble. Por la que está en la luna. Que va a ser muy sensible y emocional. Y esto nos llevará a que tendremos una familia que se percibe peligrosa o como enemigos ocultos. El inconsciente personal y el colectivo se hayan unido y eso despierta empatías inesperadas. El alma tiene sus deberes kármicos y está fuertemente enlazada con vivencias de pasadas encarnaciones. Su lugar de trabajo tiene relación con espacios grandes de reclusión que buscan la salvación de personas desconocidas, animales y plantas, lugares sagrados o vidas monásticas. Hay una tendencia de necesidad de aislarse para sentirse a salvo, seguro y en calma. Fuerte impulso por ayudar a aliviar los dolores de la humanidad en algún sentido. El carácter de este tipo de persona es poco enérgico y agresivo. Es mucho más contemplativa que activa. Adoptan una postura de defensa ante los acontecimientos antes que de ataque. Hay una extraña atracción por todo lo oculto, lo secreto y extraño. En esta casa con la luna allí. Se corresponden las enfermedades de larga duración y tanto extrañas que podrían calificar como enfermedades psicosomáticas. Estas personas no revelan sus sentimientos y emociones con facilidad y guardan muy bien los secretos. Sienten y presienten. Su imaginación es muy vívida y su intuición también. La misma no les suele fallar. Son muy intuitivos y si saben seguir su intuición, les puede llevar. A muchas cosas buenas. La gente acude a ellos buscando siempre comprensión. Necesitan tiempo y espacio para reponerse y volver a encontrar el equilibrio. Tienen sueños muy significativos y reveladores que es recomendable escribir y analizar luego. Bueno, ahora veremos todo esto que les acabo de nombrar en cada signo. Entonces, la luna en Aries, que es el yo soy, el fuego, son directos, simples y frontales. Ellos aquí tienen asuntos personales y de personalidad, que puede ser y representar un momento de comportamientos impulsivos. Una luna en Aries es una luna vital, espontánea, independiente y ambiciosa. También es algo caprichosa y sobre todo muy personal. Su madre es violenta, de furia, ira, golpes, agresividad, manifiesta o latente. Y deja solas prematuramente a sus hijos, ¿no? A su prole. No sé si hasta aquí estamos bien. ¿Tienen alguna duda? Perfectamente, perfectamente bien. Siga okay. adelante nomás. Chévere. Entonces, la luna en Tauro, que ellos son los que quieren, aquí la luna está exaltada, es una luna que está exaltada y en tierra, son pragmáticos, estables y conservadores. Crea a alguien que es muy imaginativo y creativo, pero que lleva una vida muy privada. Viven en sus propios mundos de ensueño en una luna afectuosa, paciente y perseverante. Muy privada. Viven en sus propios mundos. Sumamente obstinados. Tienen una madre lenta, terca. Les gusta la quietud, la seguridad que les dé confort. Y brindan satisfacciones a necesidades sin que nadie se lo pida. Eso es lo que siente. Una luna en Tauro, que su madre siempre está allí, aunque él no le pida nada. Cuando la luna está en Géminis, que ellos son los que piensan con aire, son analíticos, exteriorizados y versátiles. Son muy teatrales, intuitivos, se nutren de ayudar a los demás, pero también tienen la necesidad de actuar siempre. Esta luna en Géminis es vivaz, curiosa, inquieta, flexible, cambiante y un poco dispersa. Su madre ama viajar, escribir y aprender. Es creativa, pero también es un poco demasiado cambiante, podría ser porque es de aire. Y es indecisa y a la vez es insegura. Una luna en Cáncer, los que sienten. Son sensibles, temperales, temperamentales, profundos y complejos. Cuando esta luna se encuentra aquí, es muy fluido, son muy fluidos y emocionales. Se salen de sus instintos y corazonadas. Una luna en cáncer es una luna hipersensible. Parecen unos medium. Son impresionables, inquietos y sumamente atraídos por el pasado. Tienen asuntos extraños en el hogar y en las relaciones íntimas, con capacidad de sentir lo que otros sienten. Al punto tal que, es a menudo son incapaces de reconocer dónde termina una persona y comienza su propio cuerpo emocional. Es decir, que sienten tanto lo que sienten las otras personas que ellos no saben si esas emociones son de ellos mismos o de la otra persona que lo rodea. Su madre tiende al encierro el sofoco que no deja salir a crecer o el pasar de la ternura y el acompañamiento a la agresividad y a la ofensa. Cuando la luna está en Leo, que son los que se atreven, los fogosos, directos, simples y frontales. Ellos tienen una luna en Leo que es orgullosa, fiel, teatral, sociable. Y selectiva en sus relaciones. Y ante todo son muy nobles. Está muy en sintonía con el mundo. Y sabe cuándo luchar o huir. Son muy emocionales pero creativos. Para ellos su madre es creativa. Firme y motivadora. Eso sí, un poquito autoritaria. Con el desmedido uso y abuso de su propio eco. Cuando la luna se encuentra en Virgo, los que analizan esa tierra pragmática, estable y conservadora, es una luna analítica, servicial, crítica, modesta y sumamente detallista. Tiene una personalidad profunda y comprensiva. Son extremadamente serviciales, atentos y afectuosos. Son buenos socios y cuidadores. Su madre es eficiente, perfeccionista, controladora, virtuosa, obsesiva por la limpieza, el orden y la salud. Acá ella es muy trabajadora y está llena de manías y rutinas. Sigue muchas grillas y agendas prefijadas con exactitud. Su lado oscuro es la crítica mordaz, o sea, con ironía, malintencionada y realista. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Perfectamente bien. Perfectamente bien. Todo Jordi. muy entendible. Jordi, que tiene su luna en Virgo, pero no cuadra con ninguna. <risa> ya le vamos a dar una clase especial para que él nos cuente de su luna en Virgo. ¿Verdad que sí? <risa> Seguimos entonces. Ok, entonces... Tenemos una luna en libra, que son los que se equilibran, el aire analítico, son versátiles. Esta luna acá es sensible, muy emocional, observadora y pondrá a su pareja en un pedestal, pero también exigirá a los demás al mismo tiempo. Una luna en libra es una luna sociable, equitativa, elegante, delicada, selecta y bastante artística. Su madre valora la belleza, el arte, le escapa el conflicto, se levanta y se va a otra parte. Cuando surge cualquier crítica o situación desagradable. Evidentemente, como está en esta casa 12, no les, menos les gusta enfrentarse a nada. Entonces, si hay algún enfrentamiento, simplemente se va. Así va a percibir esta persona a su madre. Pues que en cualquier momento, si hay algo desagradable, la mamá huye. Para las personas que tienen la luna en Escorpio, que son los calladitos, aquí está en caída y es un agua sensible. Ojo, temperamental. ojo, ojo con los que tienen luna en Escorpio. Yo los sé calladitos lo que les digo, tengan cuidado. Son temperamentales y aquí está en caída. Mucho ojo, como decía mi amigo Bryan. Son pocos románticos acá en la casa 12, muy misteriosos, atractivos y pueden ser objetivos. Son soñadores artísticos y pueden describirse como fanáticos del sexo, tal vez. Una lo luna. En... Que, lo, que se per... ¿Ah? lo que se perdió mi pareja por yo tener luna en Escorpio en casa 3 en vez de en casa 12. Ah. ¿eh? Te das muy cuenta. Muy bien, está viendo. <risa> Lo que se perdió, sinceramente. O de qué se salvó, no sé, veamos de dónde. Ay, ah, imagínate, fanáticos del sexo en la casa 12, calladitos, misteriosos y románticos. Uy. Esta luna también en escorpio es una luna íntegra, violenta, intrépida y de sentimientos muy profundos y secretos. Ellos verán a su madre que sufre que se, anti, se anticipa los peores acontecimientos, que es frontal como un latigazo, que explota y saca lo que se guardó y no dijo en su momento, que a veces se victimiza o victimiza a los demás y se siente imprescindible para atrapar y no soltar. La luna en Sagitario, los que ven el fuego directo, simple, la luna en este sitio se ve como todo el panorama general. A veces se mantienen solos. Es muy cambiante y es el más complejo de todas las lunas. Es una luna en Sagitario, es una luna cálida, optimista, entusiasma, aventurera, inquieta y algo irresponsable. Ellos van a ver a su madre muy permisiva. Que hace crecer, que brinda libertad, es sincera, noble y un poco dispersa. Pero sobre todo verán que no les gustan las responsabilidades de la casa. Eso quiere decir que podría estar ausente en su casa físicamente, podríamos decirlo, ¿no? Debido a que también la sienten como muy viajera. Una luna en Capricornio, que son los que usan todo. Aquí la luna está en destierro. Es tierra también. Están contenidas, estables y son muy conservadores. Es comprensivo, comprensivo, pero de pocos sentimientos y emociones. Amable, puede guardar un secreto aquí en esta casa. Y sin importar cómo se vean, son los más atractivos, sexys y misteriosos de todos. Una luna en Capricornio es una luna responsable, cautelosa, determinada perfeccionista y un tanto ambiciosa. Ellos verán a su madre un poco afectiva, pero propiciadora de la autorrealización e independencia de sus hijos. Se va a distanciar, emanar una frialdad que siente como abandono o carencia. Será afectiva o materialista. Ahí, ahí tiene eh... Adriana, que estaba diciendo, ojo con lo que dicen de la luna en Capricornio. Sí, sí, es verdad. Ok, allí tenemos entonces ahora una luna en acuario, que son los que siempre saben de todo, que ellos son analíticos, exteriorizados y versátiles. Aquí pueden tener una especie de personalidad vaga puede ser contundente y tienen un buen dominio de conceptos extremos o extraños. Una luna en acuario es una luna independiente, brusca, progresiva, innovadora. Son anticonformistas y, ante todo, son muy amistosos. Ellos verán a su madre, que es libre, es creativa y tiene ideas extravagantes. Tiende a no estar presente en el hogar. Y para finalizar con las lunas en cada signo, tenemos la luna en Piscis que son los que creen una luna que está en agua, muy sensibles, temperamentales, profundos y complejos. Acá es inusual, amable, la persona es muy escapista y puede aislarse fácilmente. Viven en su propio mundo de ensueño al margen de la circunstancia que los rodea. Una luna en Pisces es una luna influenciable, soñadora, pasiva, crédula, confusa y extraordinariamente emotiva. Ellos verán a su, madre, a su madre que es soñadora, fantasiosa, habla de sus sueños como si fueran realidad, es engañosa a veces con adicciones y con esta luna es difícil que el condón umbilical se rompa. Hay una unión casi mística entre madre e hijo. Son súper sensibles, esforzadas y entregadas. A veces también es distraída y parece no ser de este modo. Eso quiere decir que esta persona siempre va a tener a su mamá allí presente de alguna forma. Y para finalizar mi exposición, les puedo decir que cuando la luna transita la casa 12... Los días que la luna transita por nuestra última casa, sentimos más necesidad de desconectarnos y de pasar tiempo en soledad. Somos más proclives a construir castillos en el aire, dar paseos por las nubes y soñar despiertos. Y nuestra intuición nos puede dar alguna que otra pista valiosa. Debemos tomarlo con calma y descansar lo que necesitemos. Este, hasta aquí. Bueno, les puedo decir que lo poquito que pude investigar sobre cartas en referencia con esta luna, eh, conseguí que Leonardo da Vinci, Charlie Chaplin, Coco Chanel, Cindy Crawford, Robert De Niro, Morgan Friedman, Martin Luther King, Paul Newman y Elvis Presley, el profesor, la que les está hablando, <risa> eh, tienen luna. Eh, estos signos yo principalmente tengo luna en casa 12 me encantó hacer este trabajo comprendí muchas cosas de mi vida y siento que aprendí un poquito más de cada uno de los signos y sobre todo del planeta como es la luna pues. me encantó de verdad eh, ante todo les doy muchas gracias a todos por escuchar y al profesor por esta maravillosa idea de decirnos cómo hacerlo. Me pareció grandioso. Espero que les haya gustado. La verdad, Trirene, aplauso. Muy bueno, Trirene. La verdad, aplauso. excelente. Excelente, mi amor. Gracias. Excelente, Trirene, felicitaciones. Gracias, Gracias a ustedes que... La presentación te quedó muy bonita. Gracias. Muy muy buena, muy buena, de verdad, sorprendido. Eh, no, eh, no la había visto. Me parece que te faltó nada más que una sola cosita, que fue aclarar eh, que era Luna en Aries en Casa 12, Luna en Tauro en Casa 12, ¿sí? Eh, eh, porque parecía como que era únicamente la luna en aries eh, pero aclararlo el, la interpretación el concepto el resumen que hiciste la coordinación estaba perfecto o sea era luna en casa 12 en Aries, ¿sí? Eh, sí. Es que lo resumí tanto, profe, de 137 <ríe> páginas la llevé a 54 y después lo llevé a 25 y después fue que llegué hasta esta de 4, porque estaba hablando como telegramas y entonces después tuve que colocar los artículos y así fue más o menos que me pude ir guiando, y, pero aprendí mucho a hacer eso, como tuve que leerlo, leerlo, leerlo. Aprendí muchísimo porque agarré muchos datos de muchos libros, los metí en un solo word, ¡guau! y después eso lo fui desglosando, desglosando, desglosando, hasta que llegué a las cinco páginas que le que mandé pues, y que les voy a compartir a ustedes. De eh, hecho, de acá es que voy a tomar cada casa y ya tengo los resúmenes de los signos, que pues. considero que están bien las palabras claves que coloqué allí. Bien perfectamente el trabajo la verdad maravilloso me quedé sorprendido en realidad me quedé sorprendido con todos los trabajos todos los trabajos fueron muy buenos porque hay que ver lo difícil que le tocó a aliana que fue la primera que expuso eh, y con un intruso eh, hay que ver eh, lo que le tocó. Lo me lanzaste al ruedo. Así <risas> de una. Sí. <risas> Hay que ver lo que le tocó a Jordi, que también fue estuvo en, eh, expuso en tercer lugar sí. después de Liana y de eh, Valeria y Melisa. Eh, nada, fue, fue difícil porque era la primera vez, a todos nos costó eh, a mí también eh, decirlo, era la primera vez que hacía un zoom de estas características eh, y, eh, y nada, y ellos marcaron el camino. Eh, después los que pusieron la luna en los signos de, de fuego, ya, ya tenían una idea más cabal de lo que yo les decía, eh, pero además ahí ese día uno de los expositores fui yo y les, les mostré más claramente lo que era trabajar con las palabras claves. Eh, excelente tanto Lola como eh, Ay, no me acuerdo quién es eh, Daniel, ahí está, eh, tanto Lola como Daniel, hay que ver que Lola eh, algo, alguna base de astrología tenía, Daniel ninguna, viene de, de un tema completamente distinto, nada que ver a la astrología, eh, y, y sin embargo, excelente exposición, eh, también la de Daniel. Eh, después eh, expusieron el sábado pasado las casas en, en signos de aire y, y ya venían mucho más, decimos en Argentina, cancheros, eh, y, y hicieron ya un trabajo más resumido eh, y hoy para finalizar el broche de oro la verdad fue espectacular no me lo esperaba de, de Brian porque había estado tan desconectado últimamente eh, que yo pensé que, que, que hasta había perdido el interés en seguir estudiando astrología y la verdad hizo un trabajo fantástico y dos casas eh, y, eh, y en una hora y media, ¿sí? Eh, y, y bueno, y Trirene, eh, nada, en realidad no me sorprendió, porque ya conocía otras cosas que había hecho ella, y, y aparte ella es docente, enseña... Inglés, in, enseña chino Así que alguien que enseñe chino O sea, ya si enseñas chino Puedes enseñar cualquier cosa en tu vida O sea, ya no tenés límites eh, Y aparte es eh, Luna en escorpio en Casa 12 O sea, que es la más sexual de todas Así que nada, bueno, ya, ya, nacense ya, ya, ya. con trirene. Cásense con tributores, se las estoy vendiendo. Porque vos también sos de lo mismo, por eso. No, pero ella en casa 12. Ah, vos no. Yo no, yo en casa 3. La no, verdad. yo soy, yo soy, no, no soy en esa casa. Soy Libra, soy, soy Libra en casa 12. A ver, déjame venderte Trirene, no no metas la cuchara Ay, ojalá bueno, fuese sagitario pero pero, No se pero contradice que... al profesor, el profesor pero... siempre tiene la razón Sí, Como sí que... Marcelo, pero también tenemos que felicitarte a ti porque los videos están quedando muy bonitos La presentación me parece muy bonita a pesar de, la, de, de lo que sucedió en la primera exposición, pues no se Cierto. nota tanto. <risa> se, ve, se ven muy, muy bien presentados los videos, entonces tú también mereces una gran felicitación, además Gracias. por todo lo que, lo que nos has aportado, nos has enseñado y has contribuido a que esto se realice. Es verdad, sí. es verdad. Si no hubiese sido porque usted pone en esa, en esa parte que le tocó, yo de verdad que no puedo realizar ese resumen de cinco hojas. me ayudó bien. muchísimo y ahora entiendo mucho más la astrología, porque tener un poco de libros, leerlos y de verdad que no los entendía, ahora sí lo entiendo. Bien, me alegro. Es cierto, eh. Marcelo, disculpa, siempre te lo digo, te lo repito, esto es gracias a vos, a tu esfuerzo, pero sobre todo a tu bien de, de persona. Eso es lo que nos atrae a todos y cómo dictar las cosas. Y aparte que le das lugar a todos. así que sí, Yo te, agradezco y te lo digo siempre. Así que, quédate tranquilo que te lo digo. A... Y no es por el certificado ni nada, sino porque es lo que vos realmente transmitís. Así que, gracias por estar en mi vida. Bueno, gracias, gracias. No, en serio, eh, gracias a ustedes. Eh, quiero también que a medida que vayamos avanzando, ustedes ya saben, nosotros que pretendemos todos los que estamos acá, los <coughs> nueve que están en el Zoom, más los nueve que están en YouTube, en realidad un poquito más porque en YouTube había, eh, llegamos a ser unos 15 y acá también unos 12, 13, así que más o menos los 30 que estamos en el grupo de Telegram de CAF y de nivel 1, eh, todos queremos llegar a, eh, a hacer un centro, eh, un centro astrológico. ¿sí? En un centro astrológico están las personas que se... Eh, las personas que, eh, que investigan, que trabajan investigando la astrología. Yo sé, para eso necesitan primero esta base, que es la que yo les estoy brindando. Pero de ahí en más, por eso me interesa tanto que Jordi, un sábado que pueda, directamente me avise ¿sí? y que nos hable de... Su visión, pero hablándolo y explicándolo de su visión de la luna en Virgo. Y podría ser luna en Virgo en las 12 casas, al revés de lo que vinimos haciendo. ¿sí? Eh, porque la idea es esa: que todos aprendamos de todos. La astrología, como todas las ciencias en el mundo, a pesar de que está considerada para ciencia o ciencia alternativa, o como quieran llamarla, eh, la astrología es una ciencia. ¿Por qué? Porque está basada en la observación. Las ciencias son aquellas que se basa, su estudio se basa en la observación. Se observa un fenómeno y se ve eh, en qué porcentaje afecta. Y eso es la astrología. Ahora, la astrología, como todas las ciencias, va evolucionando, está en permanente movimiento. Eh, entonces, lo que hace 3.000 años atrás o 5.000 años atrás, los caldeos eh, veían en el cielo y afectaba la energía de una determinada manera, no es de la misma manera que afecta en este momento. ¿Por qué? Porque el universo va evolucionando, porque todo va evolucionando. Entonces, eh, esto es lo básico, esta es la base de la astrología. De acá en más tenemos que seguir transitándola y para eso es que mi sueño es que tengamos un centro, eh, un centro de investigación de astrología, donde todos aprendamos de todos. Eh, les voy a leer los mensajes de YouTube. Eh, bueno, Adriana Mesina que dice, muy bien Brian, muy bien Brian, cada vez más concretas las exposiciones, felicidades a todos los expositores, y ni qué decir del moderador, felicidades profesor. Bueno, gracias, eh, piedad vos porque me querés, nada más que por eso. Daniel dice, todo bien, Trirene, muy buena clase, entendible, gracias Trirene. Silvi Letti dice, felicitaciones. Candy dice, gracias Trirene, eh, esa es mi luna en Virgo Casa 12, <ríe> felicidades, excelente Trirene, dice Candy y Adriana Mesina Adriana dice aplauso, Lili, felicitaciones Brian, eh, Trirene dice, gracias mis amores, los amo, Raiza felicitaciones a todos los expositores de la luna, Jordi, por fin, gracias, Trirene, pero no quiero oír más sobre lunas y mamás. Ya estoy cansado después de cuatro semanas. Uf. Adriana dice, concuerdo totalmente con Daniel respecto de lo que ha dicho Marcelo. Gracias, Adri. Jordi, queremos sol, queremos sol para cambiar. Bueno, ustedes porque están... Eh, ahora empieza el verano, pero para nosotros acá en el hemisferio sur empieza el otoño, eh, va el invierno saque saqué eh, el auricular. Eh, así que queremos Luna, queremos seguir con la Luna. A ver, en el chat que tenemos un montón de mensajes, bueno. Eh, muy buena exposición, eh, muy lindas las diapositivas, Trirene, muy buena clase entendible, gracias Trirene. Eh, son algunos de los mensajes, fabuloso, excelente. Es que esa luna en casa 12 es fabulosa, dice Nixa. <ríe> y Mildred dice: Sí, preciosa, wow. En conjunto, imagen, voz y análisis, me impresionó. Felicidades, dice Marta. Eh, eh, gracias infinita, los amo, dice Trirene. Vamos a celebrar. Claro que sí, hay que destapar un vinito ¿eh? Eh, yo por lo menos ahora cuando me vaya a cenar voy a destapar un vinito gracias Marcelo por este espacio de aprendizaje y a todos por la calidad que transmiten me encanta estar acá compartiendo con todos ustedes dice Raiza Mildred, dice bellísima tu presentación Trirene profe eres extraordinario gracias gracias gracias dice eh, Nixa bueno gracias a ustedes de verdad muchísimas gracias por estar ahí siempre gracias por eh, porque esto es posible porque ustedes están del otro lado si no yo estaría hablando solo como loco malo y no tendría ningún sentido eh, vamos creciendo cada vez somos más eh, y, y estoy seguro que cada vez vamos a hacer más. Eh, nada, para finalizar, eh, hoy terminamos 40 minutos antes la clase. Eh, y así que yo estoy seguro que... Eh, la próxima clase, igual eso lo vamos a definir en la semana, en los programas que hacemos, en los chats de voz que hacemos, pero en la próxima clase eh, creo que me puede acompañar un expositor y, y que la podemos hacer juntos, la, la práctica astrológica de los sábados y que la podemos hacer en una hora, hora y cuarto para no tampoco... Eh, no aburrir les tengo que recordar los que no estén suscriptos al canal que se suscriban los que no eh, le hayan dado clic a la campanita, que le den clic a la campanita eh, en youtube estoy hablando, que le den like al video y que dejen un comentario en todos los videos que vean eh, como hace Jordi, eh, también eh, les tengo que recordar que tenemos el canal de Telegram que nos encuentran por t.me barra curso de astrología, ahí somos ya un grupo de 400 y pico y, y de ahí van saliendo para otro grupito que tenemos que eh, es más chiquito que sería el nivel 1 eh, digamos que en curso de astrología es el nivel cero, es para empezar con las clases. Eh, ahí ustedes me están ayudando mucho porque la mayoría de ustedes contestan a los interrogantes que, que les hacen los otros. Y yo los leo y me encanta, me encanta leerlos eh, porque aparte veo que se van conectando de verdad con la verdadera astrología. Eh, también eh, nos pueden seguir en Instagram, que es una cuenta que maneja eh, TRIRENE. Eh, se llama Aprender Astrología Fácilmente y también eh, en Facebook, eh, Aprender Astrología Fácilmente. Eh, nos encuentran así, todo juntito, facebook.com barra aprender astrología fácilmente de lunes a viernes a las 5 de la tarde de Argentina 17 horas de Argentina Uruguay y Chile no sé voy a averiguar a qué hora pasó eh, que serían las 22 horas de España y de Francia eh, serían las 16 horas de Toronto y Venezuela, serían las 15 horas para México, Distrito eh, Capital, DC, eh, que es el horario central de México, Panamá, eh, Colombia, Ecuador y Perú. Eh, nos encontramos siempre en un chat de voz a través de Telegram que lo retransmito en el Facebook. Entonces lo pueden ver desde el Facebook y escuchar o pueden participar en eh, el chat de voz directamente hablando conmigo eh, de una. Eh, siempre lo que hacemos es hablar de astrología para que para aprender de la mejor manera que se puede aprender la astrología, que es hablando de astrología continuamente, todos los días, hablar de astrología. De otra manera, es, se puede aprender, pero es muy difícil. Eh, cuando uno se conecta todos los días con la astrología, te es mucho más sencillo aprenderla. Eh, entonces. Eh, está buenísimo que se conecten de lunes a viernes. Ahí, por ejemplo, eh, nos pasan cosas misteriosas, extrañas de otro mundo, como eh, nos pasó la semana pasada, que eh, yo cuando me fui a dormir, que estaba leyendo los mensajitos... Mi pareja estaba mirando un documental en YouTube sobre Yuri Gagarin, el primer astronauta que salió al espacio. Eh, y O sea, el primer ser humano que estuvo eh, fuera de, eh, eh, de la bueno. Tierra. Y... Eh, y en ese mismo momento estaba, eh, ahora no me acuerdo quién, pero una de las participantes del chat estaba subiendo, Liana, Liana fue, estaba subiendo la carta de Yuri Gagarín, eh, y entonces eso fue el martes, el miércoles, hablamos de la carta de Yuri Gagarin el jueves yo no pude hacer el programa y el, el jueves eh, estuvieron hablando en el chat de Lili Suyo, que es una astróloga argentina que falleció, que en realidad se considera por suicidio. Eh, y en realidad no es argentina, es un fue húngara eh, con... Eh, húngara con ¿cómo se llama eso? con ciudadanía italiana y después nacionalizada argentina eh, que, que bueno acá en Argentina fue muy famosa y, y que fue la primera persona de la que yo recibí el primer conocimiento de astrología eh, y, eh, y entonces, como estaban hablando de ella, en el chat agarré y levanté la carta de ella para hablar en el chat de voz, y cuando miro, digo, me equivoqué. O sea, era idéntica a la carta de Yuri Gagarin, ¿no? a lo que me acordaba de la carta de Yuri Gagarin. Y, y no, no era la carta de Yuri Gagarín, no me había equivocado, era la carta de Lili Suyos, eh, ambos con eh, cuestiones muy, muy, muy similares, eh, con una casa 1 y 7 muy grandes, ambas casas en acuario, eh, o sea, ambos en acuario, la casa 1, con Pisces interceptado ambos, eh, bueno, muchas, muchas, muchas casualidades que se dan, se generan, cuando se, se activa esta energía, porque como todo es energía en el universo, uno la activa, eh, y, y entonces tenía que ser eso, bueno, ahora sí gente, después de dos horas y media de estar acá conectados con ustedes, me voy a preparar la cena. Les mando un abrazo enorme, los quiero mucho. Abran el chat y saluden. Gracias, profe. Lo bueno fue que pudimos resumir y llegamos a menos horas que las anteriores exposiciones. Gracias a todos, estén muy bien las exposiciones de hoy, la verdad que elevan el nivel... Y eso es gracias a vos, Marcelo, y a la gente que estudia. Así que, la verdad, yo hoy me voy muy, muy contento. Así que, muchísimas gracias un abrazo. Sí, gracias, gracias a, todos. a todos. Gracias, chicos. Gracias, profe. Buenas noches y muchas gracias. Un abrazo a todos. Buenas noches. Gracias. gracias. Bueno. Excelente participación. Chao, profe. Buenas noches. Chao. Gracias. Bueno, saludos también para todos los que están en YouTube. Gracias por haberme acompañado eh, y hasta la próxima.